Vale, yo ya estoy grabando. Pum. Ok. Iba a aplaudir, pero... ¿Por qué aplaudes si no hay vídeo? <risa> <risa> ¡Soy imbécil! Entonces, ¿cómo es el, el truco del bolígrafo? Te lo pones en la boca, ¿no? Claro. Eh, ¿Y qué tienes que encontrar el punto exacto, de, no demasiado atrás, pero tampoco demasiado delante. Te lo pones en el, la boca. De la, colocación, de, la, de la colocación del bolígrafo. Sí. Vale. Tienes que buscar... Eh, o sea, el objetivo aquí es que tu lengua choque lo suficiente con el boli como para que una vez lo quites, la lengua se quede como, oh, estoy libre, ah, y entonces hables mejor, Claro. te lo agradezca. Ah, entiendo, comprendo, es verdad, es raro, es es muy... no había probado esto antes en mi vida. Pues es, es una estrategia bastante guay, o sea, una vez que te lo quitas, hablas como, te sientes locutor completamente. Ya. Yeah. ¿Qué tipo de boli estás eh, mordiendo ahora mismo en tu boca? Un bic negro, el mejor boli. Oh, yo tengo un bic azul. El peor boli. <risa> sí, exacto, es que no lo uso para otra cosa, lo tenía encima de la mesa y dije, pues este, tú sabes que todos los alumnos del mundo mundial utilizan los bolis azules para exámenes Y yo en plan Es súper fácil destacar ante el profesor Coges el negro Y ya está, ya te pone un día solo de verte el examen Es que a mí muchas veces me exigían el boli azul El boli inferior Dios mío, pero eso es, eso es terrible Yo creo que llegamos a odiar el azul en el contexto del estudio Solo por el boli big <risa> Bueno, yo creo que nuestras <risa> lenguas ya han calentado suficiente. Me he quitado el boli. Vale. Y ahora. Oh, Dios mío. Bienvenidos. Uh. ¡Saludos! ¡Hola! ¿Qué tal? Eh, ¿Soy Rocket? Así nos empieza un podcast, Rocket. Empiezalo bien. Pero estoy siendo casual. Empieza con emoción, con fiereza. Muestra quién vale, eres. Vale, quién eres. Vale. ¡Ey! hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. No, vale, a... vale, vale. Mejor sé menos tú. Eh, sé otra persona que mole. Por ejemplo, yo. Yo soy una buena persona a la que eh, copiar. Muy buenas a todos. Me llamo Aquiles y estoy aquí con. Eh, no, no. Mira, yo tengo un poco más de sexu... de... de sensualidad, <risa> de sensualidad cuando hablo. Yo tengo un poco más de. De elocuencia, ¿sabes? Buscas eh... sensualidad en el saludo. Sí. Puedo intentarlo. Eh, buenas noches, buenas tardes o buenos días. No, espera. Esto... Ahora ya, esto que es el show de Truman. Truman lo mejor, vale, no, me a vengas, no me vengas con la referencia. <ríe> Saludos, bienvenidos a este podcast. Eh, yo soy Rocket y estoy aquí junto a... ¿Yo? Bueno, eh, yo llevo, a... yo soy bicho, ¿no? ¿Qué tal, Aquiles? ¿Cómo te has levantado hoy? Eh, son las ocho de la noche. No. <risa> bueno, eh, pero en algún momento te no me levantado. Acuerdo. No, no me acuerdo, no sé qué comí hoy. ¿Qué encontrará la persona espectadora en este podcast, querido amigo? Estamos aquí para llevar a cabo un bellísimo podcast en el cual hablemos de cosas que no llevan a ninguna parte. Va a encontrar charlas acerca de motivos irrelevantes que quizás se había planteado o quizás no. En efecto, sí. A lo largo de nuestro proceso creativo, como storytellers, eh, como se dice hoy en día, eh, ilustradores, que eso es lo que somos, deberíamos decir, deberíamos decir nuestras eh, profesiones. Eh... Yo soy una toca tocanarices profesional eh, que a veces pues, eh, desempeña el papel de youtuber y mmm, se me ocurren muchas ideas, al igual que se te ocurren a ti, que no, no llegan a ningún sitio en concreto. Eh, aquí vamos a desarrollar eso, porque esas ideas también se merecen una familia y un poco de cariño, calor y sopa eh, ahora que hace frío en invierno. Este podcast, tanto eh, como se llama Callejón sin salida, también podría haberse llamado Estoy en la ducha. Y el agua está calentita. Estoy pensando. Y el papel está demasiado lejos y demasiado seco como para poder anotar esa idea. Entonces el podcast sería como una especie de metapensamiento en el que eh, desarrollamos todas esas ideas, pero son imaginarias y nunca llegan a existir, porque el podcast es imaginario. Así que con ese conocimiento en mente vamos a explicar por qué lo estamos haciendo, porque apestamos hablando, porque al ser youtubers lo que hacemos es hablar y hablar y cortar y cortar. Entonces decimos la misma frase cinco veces. ¿Verdad que sí? La digo cinco veces, pero cambio pequeñas palabras que igual para mí son algo y luego me quedo con la primera toma. En esto consiste grabar vídeos, sí. pero aquí no podemos hacer eso. Exacto, esto es una grabación lineal en la que si la liamos la liamos y sufrimos vergüenza ajena. Por lo tanto, se supone que bajo presión deberíamos desarrollar una capacidad para no ser tan incómodos a la hora de hablar en público o en, en el directo, fondo, más bien. Tengo que decirte que no sé qué tan buena estrategia de ventas sea empezar el podcast diciendo que estamos haciendo esto porque no sabemos hacer podcast. Tienes razón, tío. Mira, somos, somos unos cracks, tío. Somos, somos unos <risa> profesionales en nuestro trabajo. Este podcast va a ser el podcast más gracioso que hayas escuchado en tu vida, ¿vale? No sé quién eres, no sé dónde estás, pero te digo la verdad. Yo, yo digo los hechos. Los hechos son es que esto, esto va a ser, esto va a ser genial, ¿vale? Claro sí. que sí. Vamos a atraerte hacia este podcast como si fueses una mosca y nosotros fuésemos algo que le gusta mucho a las moscas. Nosotros Exacto. somos... ¿Esto? Esto va a ser el pico de tu vida. Tú vas, a ver, tú vas a escuchar estos podcasts y vas a decir, me muero, porque ya no hay nada más que pueda superar esto. Es que somos basura. Somos una basura que lleva estancada durante cinco años. Y tú eres una mosca que ha encontrado eso y no puede dejarlo pasar. Exacto, exacto. Somos un vertedero. Y ese vertedero está lleno de ideas que vamos a desarrollar, porque ese es nuestro trabajo. Para eso hemos venido a este mísero mundo. Creo que este es un buen punto de partida para desarrollar la capacidad de hilar pensamientos rápidos, sin dejar silencios incómodos. Porque a veces las personas que hablan más son las que... Eh... Callan menos. Eso es... Sí, las personas que hablan más son las que callan menos. Y eso eh, debe de tener algo bueno por algún lado. Cada episodio van a ser unos episodios independientes unos de otros en los que vamos a desarrollar una idea escogida aleatoriamente por una ruleta eh, y vamos a tener que desarrollar pues eso todo el episodio en base a esa idea de una manera un poco más personal de lo que haríamos en cualquiera de nuestros vídeos porque Rocket por tu parte eh, tú haces vídeos muy, muy cortos, sketch. Y yo, a pesar de que haga vídeos más largos, siguen siendo unos vídeos en los que no salgo en mi pleno esplendor a la hora de expresarme. Porque parezco una especie de máquina hablando a toda velocidad. Eh, y en realidad, me cuesta mucho expresarme. <risa> Definitivamente nos hace falta esto. Esto no, está, esto no está en nuestra zona de confort. Esto está muy lejos de nuestra zona de confort. ¿Sabes cuál ha sido mi conclusión de, luego de este episodio? ¿Cuál? ¿Que no debería de haber episodio cero? <risa> Siento que hacer un episodio explicando de qué va a ir el podcast es eh, muy poco... Eh, sexy. ¿Has, ¿Has tardado 20 segundos en buscar una palabra y has terminado diciendo sexy? <risa> Siento que deberíamos lanzarnos directamente al primer episodio En lugar de explicar de qué va a ir Porque explicar de qué va a ir, al fin y al cabo eh, Es como, sí, vale, lo que vosotros queráis Pero empezad ya, entretenerme <risa> Tú cuando creas sí. un producto, al consumidor Se lo tienes que poner lo más fácil y agradable posible no tienes Disculpa, que hacerle... eres tú... ¿Eres tú la persona que no tenía el sentido de marketing y decía... ¿Qué, ¿Qué decías? ¿Qué decías que no tenía ningún sentido? Bueno, dices muchas cosas que no tienen sentido. Pero... <risa> <risa> eh, lo de... No lo sé. No lo sé. Vamos a insertar algo estúpido que podrías haber dicho. Y vamos a decir que tengo razón. Pero, pero no es mejor que el consumidor pueda eh, ir directamente al producto jugoso sin tener que pasar por un... Eh, pequeño mini tutorial de por foreplay sí, pero es que el, el foreplay es es lo mejor, ¿sabes? yo siento que lo mejor es eso, que la persona en sí vaya al que le llame la atención y asuma un poco de qué va el podcast, en plan yo creo que se sobreentiende, en plan, entra sí. nos ve a hablar, giramos la ruleta y pues se entiende que, hey, vamos a hablar de un tema extraño y yo voy a estar aquí para contemplar cómo lo hacen entonces... me parece una buena idea la verdad Creo que... ¿Sigues grabando? Sí. <risa> Perfecto. ¿Qué te parece si hacemos un meta episodio que se llame Esto no es un episodio y metemos todo esto así, en plan como quien no quiere la cosa? Lo arrastramos eh, lentamente por encima de la mesa porque creo que el problema que tenemos es que intentamos poner una fachada que funciona en los vídeos de YouTube pero que no funciona en formato podcast. Porque en realidad necesitamos 20 minutos para pensar una palabra y dejar silencios incómodos en vez de intentar rellenar las frases de manera impulsiva como me pasa a mí. Yo creo que lo que deberíamos hacer es... O sea, es que... o sea, Estamos intentando hacer como una explicación de un tema, llegando a los mismos puntos, cuando este podcast trata un poco de construir sobre cosas que no tenemos planeadas y complementar nuestras ideas. Entonces, siento que... Esto es muy anti-podcast, siento que es sí, más... sí. lo contrario de lo que episodio... deberíamos estar haciendo. El episodio del podcast que no era un episodio y que no era parte del podcast. Ese va a ser el título. <risa> <risa> vale, eh, entonces, ¿qué te parece si pasamos directamente a grabar lo que sería un podcast de verdad? En plan, hacerlo de decir, hey, hola, estamos aquí en el podcast. Vamos Tengo a... una idea mejor. ¿Qué tal si en vez de intentar fingir que sabemos cómo hacer un podcast, ¿por qué no decimos vamos a grabarnos durante 45 minutos independientemente del nombre que tenga esto? Porque no sabemos qué estamos haciendo, ni a dónde vamos, ni quiénes somos. Así que vamos a improvisar. Me parece perfecto. Y entonces giramos la ruleta y hacemos magia. Perfecto. Deberíamos presentarnos o... Sí, nos presentamos y decimos, hey, hola, ¿qué tal? Esto es Callejón sin salida, yo soy Rocket, este de aquí es... Otro señor, y... <risa> a... Ahora te toca, te toca a ti decir la frase. Vale. Pues entonces, vamos a presentar. Uno, dos... ¿Qué está pasando? <risa> no lo no sé, deberíamos... Va, mira, eh, y esto ha sido Callejón sin salida. <risa> yo soy bicho. Y yo tengo un pez que canta, y esa es mi mayor cualidad. Esto es Callejón sin salida.